Hola mi gente, bienvenidos a mi canal Espero que estéis muy bien, no me gusta nada Estar grabando con este fondo, bueno, luego va a aparecer Aquí en mi pantalla del iPhone, así que no me preocupa Pero es que no me gusta, solo que pues estoy aquí En mi cuarto con el ordenador y tal, entonces aquí Es como que me siento más inspirada para grabar Este vídeo, pero bueno, ese no es el tema El caso es que hoy os traigo un vídeo Que me habéis pedido mucho, esa gente a la que Le encanta el orden, lo estético, lo minimalista Tener como todo súper, te transmite paz Mental, y yo estaba deseando grabarlo desde que Me puse el iPhone así, diciendo tengo que enseñar Esto por YouTube, así que aquí me tenéis, como ya veis en la miniatura, en el título, todo pues os voy a enseñar cómo tener vuestra pantalla del iPhone de inicio, bueno, incluso la de bloqueo, que también lo vamos a ver pues cómo lo vais a tener de una manera en la que os va a transmitir mucha paz mental. Realmente esto yo lo hice cuando empecé a tener mucha ansiedad, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? pero me acuerdo que fue en esa época y eso fue una de las cositas que me ayudaron un montón en cuanto a mi tranquilidad mental. Me parece una tontería, pero de verdad que el ver un móvil ordenado, al final estamos constantemente conectados, o por lo menos yo que trabajo con el móvil. pero Todo esto se lo recomiendo a la gente que trabaje con el móvil porque es que es algo que... que te hace estar súper tranquilos es que aunque no trabajéis con el móvil la mayoría de personas por no decir todas, casi todas están enganchadas al móvil entonces ya que es algo que abrimos y vemos todos los días que esté de una manera en la que pues no nos agobiemos esto en concreto es para iPhone ¿vale? para iOS realmente porque en el iPad también lo puedes hacer pero me refiero que es para el sistema operativo de iOS no de Android entonces la gente que tenga Android I'm sorry pero no sé si se puede hacer o no yo no estoy informada de eso pero esto es para iOS así que oye yo lo veo una muy buena manera de poder ahora que empieza el año nuevo y tal tener el móvil en condiciones no sí que es verdad que es algo que cuesta porque cuesta mmm, su tiempo Esta es la tercera vez que lo hago, yo lo acabo de hacer ahora mismo y bueno, os voy a dejar el resultado por aquí Esta sería la de bloqueo, esta sería la pantalla de inicio, la número uno Y luego esta sería la número 2 Entonces, bueno, yo ahora acabo de tardar como unas dos horas Eso que ya lo tenía todo configurado La primera vez creo recordar que tardé como 3 o 4 Lo que cuesta es como pillarlo Pero después es como que ya vas haciendo uno detrás de otro Solamente tienes que aprender a configurar una aplicación Para ya que te salgan todas, ¿vale? Ahora lo veréis Así que bueno, que no me enrollo más Y vamos a ello Bueno, antes de nada, lo primero que vamos a hacer es aprovechar esto para eliminar todas las aplicaciones que tenéis ahí que no utilizáis nunca y sabéis que no vais a seguir utilizando así que verdad, aprovecha y elimina todas esas aplicaciones que te sobren. Una vez has eliminado las que no usas, elimina todas las que tengas en las pantallas de inicio. O sea, el inicio se te tiene que quedar vacío. No te preocupes porque eliminarlas de la pantalla de inicio no va a hacer que se eliminen de tu móvil, te van a quedar en la biblioteca de aplicaciones pero necesitamos las pantallas de inicio vacías. La única aplicación que vais a dejar es la de atajo, que si no la tenéis, os la tenéis que descargar. Y una vez ya habéis hecho eso, vais a apuntaros en no en un folio, en el ordenador, donde queráis las aplicaciones que 100% queréis tener a la vista en vuestra pantalla de inicio, teniendo en cuenta que en la parte de abajo van a haber máximo 4, que en mi caso ya veis que tengo WhatsApp, teléfono, mensajes y Zoom. Después, aparte de esas aplicaciones en el caso de que queráis las pantallas igual que las tengo yo, que en verdad hay muchísimos tipos, en el caso de que queráis hacerlo así, tenéis que escoger 20 aplicaciones que queréis que estén en esas dos pantallas en la primera hay 8 y en la segunda hay 12 a la hora de organizar esas aplicaciones que queréis tener 100% ahí, lo que vais a hacer es dividirlas de 4 en 4 como por grupos por ejemplo Internet, Notion, Fotos, Cámara y después Instagram, TikTok, YouTube y Twitter ahí tendríamos las 8 de la primera pantalla divididas en grupos de 4 después esto es opcional pero en la tercera pantalla como veis yo tengo aquí 5 aplicaciones mal puestas y lo de Spotify esto es opcional pero son aplicaciones que quiero tener más a mano no las quiero dejar como en la biblioteca de aplicaciones que sería esta porque aquí es como que ya tengo todas las que me dan igual pero que utilizo en algún momento luego aquí he dejado las que realmente suelo utilizar pero no tan a menudo como las de las dos primeras páginas ¿vale? Entonces, eso ya es opcional. Vale, pues una vez tengáis apuntadas todas las aplicaciones que queréis tener en vuestra pantalla de inicio 100%, lo siguiente es tener clara la idea de cómo queréis organizar las pantallas. Hay muchísima inspiración en Pinterest, o sea, hay de muchos tipos. Si queréis seguir la mía, pues se trata de hacer fondos neutros. Pero realmente hay algunas que podéis poner fotos de fondo, que era lo que yo hacía antes. Yo tenía el icono de WhatsApp, por ejemplo, y de fondo una foto de una playa. Pero esta vez lo he querido hacer más neutro con colores eh, de lisos y ya está. Bueno, eso son ideas que hay. Entonces, elige una y una vez la tengas clara, buscas el fondo que le vas a poner. Buscas en Pinterest fondo aesthetic no sé qué y te van a salir 500.000. Probablemente no sepas cuál elegir pero bueno, tú te descargas varios y luego si al final cuando ya están todos los iconos puestos y tal lo quieres cambiar, no pasa nada porque puedes cambiarlo. Pero hay que tener una base. Entonces busca fondo para el bloqueo y fondo para la pantalla de inicio. Una vez tengáis esos fondos buscáis las fotos que van a ir con los widgets. Es decir, en mi caso los widgets son fotos. Una es de mariposas y la otra es una foto con una frase. Todo es de Pinterest y después el del calendario simplemente es un fondo de Crema. He probado también con una foto en el fondo del calendario, pero es que, o sea, de verdad, hasta llegar a esto, hasta llegar a estas pantallas, he tenido que ir probando, probando, probando, probando hasta que me ha gustado. Esto no es que lo haces y te gusta la primera, o sea, todo lo que vas haciendo te va a ir. No, no, no. Esto es ir probando, probando, probando. De hecho, el fondo, no sé si os dais cuenta de que lo tengo oscuro, eso lo he puesto yo. Realmente el fondo no era así, era fondo en blanco con el dibujo. Pero he tenido que bajarle el brillo porque es que si no, no resaltaban los iconos. Y así me flipa. Entonces, eso es un tip que podéis hacer, igual que también lo podéis desenfocar un poquito. Bueno, al final, pues ir toqueteando la foto que vais poniendo de fondo, que va a ser como la clave para que los iconos destaquen. Pero bueno, una vez tengáis todo lo que os he dicho, ahí ya sí, empezamos a tunear el móvil. Pues lo primero que vamos a hacer es colocar el fondo. Simplemente vais a Galería, buscáis la foto que queráis. Yo, por ejemplo, me he descargado varias y hasta decidirme por una, pues bueno, me ha costado, pero nada, simplemente le dais como si fueseis a añadir a Fondo de Pantalla, le dais y esto lo podéis personalizar. O sea, en la hora, por ejemplo, podéis ponerle una tipografía a la que queráis, ¿vale? A mí me ha gustado esta. Lo de miércoles 30 de noviembre a mí me gusta, o sea, estoy muy acostumbrada a ver la fecha ahí, entonces me parece bastante útil. Después podéis añadir widgets, por ejemplo. y me gusta añadir el de la luna, me gusta añadir el de la puesta y la salida del sol, también el de la temperatura. Y ya tendríamos esta. Entonces una vez tengáis esto personalizado, le das a OK y le dais a personalizar pantalla de inicio. Una vez estéis aquí, le dais a fotos, buscáis la que queréis de fondo. En mi caso, bueno, pues yo ya la he tenido que editar, entonces le doy aquí a la que he editado, que es esta oscurita. Le doy así un poquito de zoom y le doy a OK. Y ya la tendríamos. Bueno, una vez que tenéis ya el fondo puesto, lo que vais a hacer es descargaros la aplicación de Color Wicked Como veis, en esta aplicación tenéis un montón de cosas, que si calendario, frases, fotos, no sé qué. O sea, todo. Tenéis hasta los iconos de las aplicaciones si queréis. Pero bueno, a mí me gusta cogerlos de Pinterest. Si queréis añadir el de los pasos, como tengo yo, pues os vais hasta el final y le dais al de los pasos. Le dais a editar widget y le dais a agregar foto. Si queréis un fondo liso, si queréis una foto, lo que queráis. Y como veis, pues ahí se quedan como serían los tres tamaños. ¿no? Podéis cambiar también el color del texto, que esto es algo que he hecho yo. Le dais a establecer widget. Aquí tengo yo todos los... Entonces le establecéis como nuevo y listo ¿Cómo lo añadimos a la pantalla de inicio? Vale, nos vamos a la pantalla de inicio Mantenemos pulsado y le damos al más que hay en la esquina Buscamos la aplicación de Color Widgets Seleccionamos el tamaño que queremos Si el cuadrado, el alargado o el cuadrado grande En este caso pues sería el cuadrado porque es el de los pasos Le pulsamos, añadir widget y se nos queda ahí Entonces le pulsamos Y el de los pasos era el último que hemos hecho ¿vale? Entonces le damos aquí y nos aparecería. Pues igual con el calendario fotos, todo lo que hagáis. Voy a hacer otro ejemplo o yo que sé, a ver, este mismo vale, es un poco feo pero bueno, vamos a mmm, cambiarle la foto y le damos a establecer widget. Vamos a añadirlo como widget 8. Nos vamos a la pantalla de inicio y hacemos lo mismo. En este caso sería alargado, así que seleccionamos el alargado le damos a añadir, pulsamos y sería el número 8 ya lo tendríamos. Una vez tengáis ya los widgets estos puestos, buscad colores que tengan que podáis... Bueno, en este caso que vamos a hacer con los fondos neutros, que no van a ver fotos... Pues buscad qué colores predominan. Aquí, por ejemplo, veis que los colores de los iconos son verde y crema. Es verdad que la parte de arriba, por ejemplo, son más claritos los cremas que en los de abajo. Igual aquí, cada cuadradito pues tiene uno. Es un tono diferente, pero bueno, me gusta así. Una vez tengáis los colores claros, simplemente ya es buscar los iconos. Pues ya lo tendréis organizados es que os he dicho que lo de 4 en 4. Pues, por ejemplo, para la primera pantalla necesitamos Internet, Notion, Fotos y cámara. Pues vamos a buscar internet y cámara verdes y no un ni fotos crema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, para haceros un ejemplo, yo lo voy a hacer con el reloj, ¿vale? Porque no tengo ningún icono de reloj. Entonces nada, me voy a Pinterest, busco icono, reloj, verde. Me van a salir un montón, pues yo cojo el tono que más me guste, por ejemplo este me descargo la imagen, que por cierto os voy a hacer un pequeño inciso y es que la galería se si os va a ver así, ¿vale? pero no pasa nada porque una vez lo hagáis todo, podéis eliminar absolutamente todas las imágenes no se os van a borrar los iconos ni nada o sea, eso es como si se queda guardado pero bueno, lo ¿no? que vamos, ¿cómo añadimos el icono del reloj así personalizado a la pantalla de inicio vamos a irnos a la aplicación de atajos y le vamos a pulsar al más que hay en la esquina en sugerencias de acciones siguientes, le dais a abrir app al más, y donde pone abrir app seleccionáis la palabra app y elegís la aplicación. Yo voy a poner reloj. Le doy. Y donde pone abrir arriba del todo con una flecha hacia abajo, le dais a la flecha y le dais a añadir a pantalla de inicio. Le vais a cambiar el nombre, porque pone atajo, no sé, pues le dais a reloj. Le ponéis una foto. En este caso sería la que hemos elegido, que es esta. Le dais a añadir. Y se os pone automáticamente en la pantalla de inicio Pues así con todas las aplicaciones Al principio tardáis porque es ir aplicación por aplicación haciendo eso Pero una vez ya lo tenéis y simplemente pues oye Os apetece cambiar un poco otra vez o lo que sea dentro de un tiempo Pues no pasa nada porque ya lo tenéis como todo configurado Y simplemente tenéis que ir editando las fotos Pero no tenéis que ir creando atajo por atajo ni nada de eso Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo a mí me ha tocado inventarme el icono De muchas de las cosas que veis aquí? O, por ejemplo la del feed que es eh, una cuadrícula O teza, videoleap, todas esas no están en Pinterest Entonces mmm, las hago yo ¿Cómo podemos hacer estas aplicaciones? Lo que podéis hacer es coger una de las fotos, por ejemplo, me voy a ir a Instagram y a la hora de subir una historia voy a pulsar, por ejemplo, esta que era la del tiempo, ¿vale? Entonces le doy a dibujar, le doy aquí a la pipeta esta de la esquina, selecciono el fondo lo mantengo pulsado y se pinta entonces simplemente pues me guardo esta foto y ya sé que este va a ser el mismo color que todos los demás que una vez tengáis como el fondo liso os vais a pixar veis el color del fondo que queréis cerráis todo a público, publico salga y entonces como necesitáis el logo de la aplicación pues lo que yo hago por ejemplo es irme a Google por ejemplo para hacer la del feed pues yo he buscado como una cuadrícula me he puesto tabla cuadrados PNG cuando tiene el fondo con cuadraditos significa que no tiene fondo entonces esta me la guardo me voy a pixar y la añado ¿Qué pasa? Que está en negro y todos nuestros iconos son de color blanco. No pasa nada. Efectos. Negativo. Aplicamos. Y ya la tenéis. Hay que ser apañado en esta vida. Nada, pues eso, que cada vez que no tengáis el icono os va a tocar hacerlo. Porque ya os digo que una vez le pilláis el truquillo ya simplemente os sale uno detrás de otro, uno detrás de otro. O sea, realmente no es ahí, venga, ahora cómo era, cómo era. No, eso luego os va a salir automático y ya está. Y nada, pues ir viendo si ponéis en los widgets eh, fotos de fondo o ponéis un fondo básico. Eso ya es ir... Como ir probando, ¿no? Y luego ya pues os queda todo súper mono Que por cierto, para el widget de los pasos Tenéis que tener configurado la aplicación de salud Que os cuente los pasos y tal Y se automáticamente se os ponen ahí Que eso, que ya iréis probando Y vais a ir sabiendo qué necesitáis en cada momento Nada, ya os digo que es que mola un montón Y si lo hacéis me encantaría que me enviéis eh, Capturas de pantalla de vuestros fondos o algo eh, Para ver cómo ha quedado o lo que sea Si tenéis cualquier duda o lo que sea No dudéis en poner un comentario aquí en el vídeo Que yo os contestaré encantada Pero vamos, que es bastante sencillito Que nada, que os mando un besazo Es la primera vez que hago un vídeo de estos Tipo así tutorial y tal, Oye, pues me ha molado, eh, me ha molado pero bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo mi gente Mua, chao